del imaginario chileno en el tarot. Se trata de la exposición del artista y diseñador Das Love Maslo. La muestra incluye 22 grabados en los que los arcanos convencionales han sido reemplazados por personajes inspirados en la cultura huachaca. El Paco, el Flight de la Pelá, el Cuico y el Patas Negras, entre otros, están representados en los naipes. Esta exposición está abierta hasta el 27 de agosto a partir de las 11 de la mañana en Casa La Porfía ubicada en el Rázuris número 928 en Punta Arenas. Es de entrada gratuita. 14 acuarelas de Griselda Bontes compone la exposición Pilmaikén, Ser del Alba. Se trata de las ilustraciones del libro del mismo nombre y reciente creación de la escritora Marcia Lara. Esta publicación, cuyo personaje principal es una golondrina que en Mapudungún se nombra Pilmaikén, fue financiada por el Fondo del Libro del Consejo de la Cultura y las Artes. Pilmaikén, Ser del Alba está en exposición hasta el 21 de agosto desde las 10.30 horas en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes, número 949 en Pontarenas. Es de entrada gratuita. e imágenes. El dúo magallánico Lluvia Ácida ofrecerá conciertos en conmemoración de los 100 años de la hazaña de piloto pardo en la Antártica. En el corazón de los hielos se denomina el recital que los músicos Héctor Aguilar y Rafael Chauquelaf ofrecerán en Puerto Williams, Puerto Natales, Primavera y Punta Arenas. Revisa los detalles de la programación en nuestro fanpage Cultura Magallanes.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 la cartelera cultural de esta semana y síguenos en las redes sociales Cultura Magallanes.